Hola chiquillas y chiquillos Hoy les traigo eh, una partida completa de Huncho ¿eh? Eh, básicamente porque fue una partida bastante completa en el sentido de que no fueron eh, jugadas individuales las que brillamos sino que fue como el trabajo en equipo además era una tarde que tuvimos pésimas partidas moríamos súper rápido y ya cuando Tú dices, oye, esta sí que es la última. Esta sí que es la última. Para pa irnos con, con una victoria, nos sale esta joyita donde... Bueno, ustedes van a ver ahí. Eh, sin más, los dejo con esta partida, que la disfruten. Voy a cortar un par de cosas. No del todo para que sea más natural, porque para que vean lo que se sufre una partida completa de, de este juegazo. Y nada. Los dejo con... Un chod. Algún día moveré esa cámara de ahí y la pondré un poco más abajo. Algún día. Ya yeah, ya. Yeah, ya, yeah. no, no termina juntando igual, ¿viste? Tengo gente, gente, tengo gente. No, voy, voy a pegarle el tiro. Espérame. No, no, no. Oye. Oh yeah. ¿Por ahí el viejo o el que tiene...? Ya voy a... Cuidado, mm. puto, no lo voy pegar ninguno. ¿Están en esa casa? ¡Ah, no, tiene no. el pasto! ¡Ah, el pasto ahí! Ahí está Oh, lo vivo en un segundo Lo maté, lo maté, lo maté Sí, sí, sí Hay un weón más atrás, ¿eh? por si acaso No, no, no, es que estoy más cerca En ese árbol ¿Cuál? Mierda, aquí yo tengo unos bichos Pero eso lo vi hace un rato. No sé si sigue ahí, ¿ah? ¿eh? Ese loco que maté creo que tenía nitro, así que igual es buena baja. ¿Qué sucedió? Harto menos daño. No lo veo, ¿eh? Yo estoy ruchando la nada. ¿eh? Vamos ahí a subir. Sí, no, pero... al ahí pero hay un weón por aquí. ¿En serio? ¿Se están allá? Pero ahí, sí, ahí, sí, sí. aquí en revestón. ¿Dónde está la Redstone? mina que mataste, Eddie? Ahí, mira, te la agarro, espérame, ahí. Ahí. Ya, entonces por ahí podría estar su compi cerca. Oh, pensé que era un loco, pero era un zombie. Sigo pensando que... No, truco. me estoy tomando la posición ahora. Sí, miren, miren, miren. Y no puedo cruzar el río, guacho. ¿Dónde están? Ah, usted está por allá lejos, ¿Y dónde te están dando? Acá donde estoy en iglesia. ¿Iglesia? No, es Stillwater. Ah, buscando? tú estás ahí. ¿Tú estás en Stillwater? Ya, hombre, Yo pensaba que Eddie era de Stillwater. No, peda, peda. Ya, espérate, voy a luchar esta guachita. Porque después no nos vamos a volver a ver. Me están disparando acá Aguanta, aguanta, aguanta Puta no te puedo levantar weón ¿no? porque mira Tienes que correr pero pa' allá para allá para allá allá Aquí aquí Veme, veme, corre ¿Vamos a ayudar a este cabrón? Vale, vale Me ha salvado Aquí está el... Aquí está el one que yo estaba esperando, pues. ¿Este? Vale, vale. <ríe> yo sabía, sabía Sabía que todavía seguía por aquí, weón. ¿po? Estaba con, con todos los sentidos puestos, pues. ¿En qué minuto aparece? Y le pego con la escopeta <ríe> De hecho tenía la escopeta equipada por lo mismo ¿po? Pero estoy acá con la tipa ¿eh? Sí si, sí, si, sí, si, sí, voy, voy, voy Es... Hasta el momento es una, eh, quizás me están rodeando. Si sí. Estoy aquí ah, Si sí, me están dando con... pero... con silenciadora ¿De dónde? Hay un weón de lejos con silenciadora ¡Pero acá está! ¡Acá está! ¡Ahí en el cerco! ¿Lo mataste? Si, sí, pero hay un weón con silenciadora que no sé dónde está ¿Te lo dieron? No, no. Es Que no sé dónde este es que Matamos a, a este. Que este, este, este, este, este, este, este. Matamos a este, pero. Si él. El... Pero te fíjate si este anda con silenciador. Si este anda con silenciador, wey. Ah, este. Puede, es puede que haya sido este. Pero igual me voy a meter para acá. Para. Para. qué pasaste, cierto? Te sigo, te sigo. Voy a meterme en la casa blanca esta. La pista está blanca, wey. Era ese, era ese. Yo he hecho que ese era el tercero en cuestión. Creo que este team estaba más separado que nosotros. Vamos los que están haciendo el boss. Ya. Que están aquí al lado. están acá en la isla Sí. Ya. Oh, Uy, igual. No sé qué me las barritas, pues guacho. son muy valiosas, son valiosas las barritas. Oye, pero me sorprende el tipo que estaba agachadito ahí esperando a que.. la, la, la mejor oportunidad. Si sí, veo es para jugarle, cabrón. Es que lo fomes es que nos sirve porque eh, el, la persona que ya los vio siempre va a estar pendiente de ellos, pues weón. ¿no? O sea, yo estaba pendiente de él todo el rato, pues. Independiente de que ya filo haya como desistido Ojo, que pueden estar esperando ¿no? De hecho, sí, van a estar esperando ¿no? ¿Ya yo voy a atacar por acá, que es la parte más segura? Me parece que es la más segura ¿Cuál es el edificio? Márquelo ¿Este? Yeah. Quería, quería, hay una marca. ¿Alguien dijo marca? Pero parece que están al otro lado, ¿no? Sí, creo que es al otro lado. Pero espérate, esta es la araña. No es donde están desterrando. Nos están ah. desterrando más para el norte. ¿Seguimos entonces? Sí, sí, sí, vamos. Ya, sí, sí, sí, pero aquí igual está blanco, así que. Hasta... Pucha esa arañita, weón, pidiendo que la hagan. Oiga, estoy esperando ahí, está camino. Oye, pero ¿y esta por qué no murió? ya la tomaron al tiro o oh, no no ya ya puede ser puede ser lo que estás diciendo porque no la tomaron al tiro bueno sí sí sí sí ah no, no. no, no, no. se demoraron en tomarla no Tenemos que apurarnos para apoyar tomar posición Ya, como lo tomaron recién, todavía no están afuera. Pero recién están pensando en estar afuera. Ya, me da tiempo, para. Escucho. ¿De qué ¿Vienen para acá? ¿Seguro que no soy yo? No, no, no. Puta, estos bichos de mierda uf. Uy, ¿me están disparando? No, soy yo eh. Ahí voy a matar el bicho Espérate Yo soy el 3 ¿Quién es el 2? Yo soy el 2 Están... Ten... Sí, sí, sí, están en el edificio Ahí está, en la ventana, ventana, ventana, ventana Segundo piso Ahora está ahí Concha tu madre Me mataron Espérame, espérame, espérame. Oh, estábamos cerquita weón Con una ¿Te ¿Te mató el de la no, ventana sí, o no? No, no no no hay un weón cerquita mío con un espectro Está justo en la vuelta de la esquina, wey Sí, sí, oh, Me está matando, me está matando, me está matando. La ah, con la chucha, Es que la Spectre eh, tiene muchas balas, weón. Ahí, ahí, Eso, uy, bien, bien, bien, bien, ¡Uy, ¡Oh, aprovechate! ¡Te viene, te viene, te viene! ¡Corre, ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! corre ¡Corre, corre Me vale, levantame, vale, me levantate. Oh my god. Coge la pista que está al lado tuyo. Acá está, acá Ah no, no, no, no. ¿Lo ven? Le pegué, le pegué, le pegué. No, me mató, me mató, pero le pegué, le pegué, le pegué. Ah, no sé dónde está, no está. Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate, cúrate. No tengo para curarme. Tenía curación ahí en el piso, por si Ah, verdad. ¡Pare ahí va! ¡Ha tocado! está tocado! ¡Malo! está tocado! ¡Buena! ¡Buena! ¡Para ahí por ¡Oh! ¡Por fin! ¡No me ¿Lo estoy parando? ¡Ah, oh, weón. Oh, Creo que esta es la hora! ¡Esta es la hora! Si sí, Ahora sí me voy, po! ¡Oh, weón. ¿Ya, bichito? ¿Cómo, ¿Cómo está, te cuento? Yo nunca no lo vi, weón. ¿Vi a este bicho nomás? Venía corriendo. ¡Ah! Estaba acá. ¿Qué arma tiene este, weón? Eh, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie en este momento. Osito, osito gang. Sí, bueno, este hay que hacer temas, así bueno. <risa> ¿Para? para confundir al enemigo. No y de hecho recómodo para pelear. Ya se muere. ¿Sí ya murió déjala por Bueno, nada una miradita de la parte Sí, la sí, parte sí. No, nada. nada, limpiamos, limpiamos el la el de yo parte de no que de la si No, me equivoco. yo la parte Yo conté No, ¡Cochari! Me quitaste una barra. ¡No, weón! ¡Mátalo luego! ¡Me quitaste dos barras, weón! Oh. No sé qué chucha fue, pero me quitaron dos barras. Oh Te dije yo que te ayudo, weón, Espérate, ¿dónde está la extracción? Ah, para abajo, abajo Ocha voy a tener que gastar bonos de sangre para recuperar mi barril. Ah, cuando tú recuperas el lobby, ¿tú gastas bonos de sangre? Sí, bueno, tenés que gastar como 5 ah, o 6. No, yo pensé que no, no gastas bonos de sangre, pensé que gastas plata. No, no, bonos de sangre. Pero igual, pues no es tanto, pero igual, pues... Es una skin menos pues ya no hacen nada eh, perdón por los chilenismos creo que pude eliminar a algunos eh, otros se quedaron simplemente se nos iba a hacer muy eterno el el video, o sea, en, en edición de video Dale like si te gustó el vídeo Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente Chau chau